Imagina trabajar un año entero en estas obras de arte, exponerlas para luego verlas arder así al cabo de unos días. Imagina también pasar una semana entera sin dormir con eventos casi que totalmente gratuitos en la tercera ciudad más importante de España. Además de pólvora a toda hora, bailes en la calle, en fin. Bienvenidos a las Fallas de Valencia. Pero antes de mostrarte cómo es esta mega fiesta que te recomiendo vivir al menos una vez en la vida, quiero contarte por qué terminé allí. Ya había estado en Valencia, como te mostré en pasados videos. Fue justo después de la cuarentena por COVID-19. Estamos en nuestra primera parada que es la Plaza Redonda. Habían suspendido las fallas de ese año, algo terrible para la economía de la ciudad, ya verás por qué, y apenas en ese momento volvían a abrir para los turistas. Y pensé que si eso era sin fiestas, ¿cómo sería en la locura de las fallas? Así terminé este 2023 en las primeras fallas totalmente sin restricciones después de la pandemia. Llegué el primer día oficial de las fallas y digo oficial porque antes están las pre-fallas. Mis primeras impresiones, había arte hasta en las pequeñas calles de barrio. Muchísimo ambiente y sobre todo pólvora, pólvora, pólvora, pólvora, pólvora. pólvora. El llamado Mascletá. Nos presenta a Cristian, <risas> anfitrión en Valencia. Ya lo ha mostrado en las pasadas historias de Valencia cuando vine la primera vez hace dos años, pero bueno, ahora estamos en Fallas esperando este espectáculo. La Mascletá comienza a las 2 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, pero hay que llegar muy temprano si quieres ver algo.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 pero les cuento que hace muy buenas recomendaciones así que le creo, vamos a ver qué tal la humildad ante todo ah, mira. ¿Esta? El restaurante al que entramos se llama Maika 2. Queda unos 15 minutos caminando de donde estábamos allí en el centro y además es barato como nos gusta. Las porciones son grandes y sabe al típico arroz chino que se consigue en Colombia. ¿Qué pasa? Mm -hmm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 Nosotros también pasamos un momento por la Plaza de la Virgen para revisar cómo iban los preparativos para la ofrenda. Otro de los eventos importantes de esta fiesta y del que te hablo más adelante. Esto, esta ciudad es una completa fiesta. Ahora mismo nos vamos para recoger las chaquetas porque está haciendo frío en la sombra. Hace bastante bien tolado y en el sol hace muchísimo calor. Pero entonces viene la noche, así que tenemos que prepararnos para el llamado... Castillo, no nos de la colombiana. Vean, yo cargo el bolso adelante porque ajá, uno nunca sabe quién te mete la mano al bolso. Estamos abrigados. Bien, tenemos un nuevo integrante aquí, el parche. Hola, Está haciendo dieta, pilas no, porque pilas con eso también Puro churros ahí, puro churros en la calle Chocolate, mejor dicho, aquí se viene a tragar me toca tener a la mano la programación de los Juegos artificiales de cada noche. Como ven, ya yo estoy equipada. Mucho tiempo toca estar de pie porque si uno no llega temprano, no agarra sitio y no los puede ver de cerca. Yo los vi cerca ya ayer. Ahorita estamos en plan relax, pero sentados. Porque... Pasamos por el barrio de Rusafa para ver las luces, porque sí, en Fallas también tienen lucecitas como si fuera Navidad. Acabamos de ver a una chica, como dicen los españoles, con el culo al aire. No, haciendo chichi por la calle, viéndosele todo, le da igual. Yo también tengo ganas de hacer chichi, pero me va a controlar. Otra cosa para hacer en las noches son las verbenas. Están por todos lados y hay muchas que son gratuitas, otras son privadas. Antes de ir para el centro, otra vez acompañé a Cristian a una tienda de pólvora de su barrio. Petardería. Me sorprendió que cualquiera desde los 12 años puede comprarla con restricciones. También que es baratísima y que la echan en cualquier parte. se llevar los ¿Vale? Para ah, vale. ti está más esto. Pero si Pero te más lejos. Si que no, fuerte, si no te gusta fuerte, no. No a, gusta, no, a mí me gusta, a mí me gusta fuerte. ¿Te gusta fuerte? Solo yo y ella. Es nunca he quemado la de polvo y más tierra de ella. <risa> Tres cajas. Esos que son para nenes. Que es para los, los cumpleaños. <risa> eso venga a las pequeñas. es <risa> guays. no. O sea, cualquiera puede comprar pólvora. Sí, hombre, lo que tienes que ser mayor de 12 años para comprar. Tú solo, ¿no? Pero un poco más pequeño suban con los padres y le venden, pero o sea, son chorradas. Creo que bajan por mi vida, Hay algunos que se llaman borrachos. Y es como un tubito, pero eso es muy peligroso. No es peligroso porque te queme, sino porque es muy. A ver, Y la gente se asusta. Entonces mm. yo me acuerdo de mi época de gamín. Eh, cuando había mucha gente, por ejemplo ayer en el castillo, mucha gente, pues siempre estaban los camines y llegaban y se encendían y lo tiraban y claro, todo el mundo, dentro del metro abajo tiraban, imagínate la gente saltando las vías, es una locura. Yo había guerras de borrachos, a lo mejor eran de dos barrios diferentes, se encontraban en un sitio y se tiraban borrachos entre ellos. Uf. Pero la gente sale corriendo, se asusta, hay sí, gente claro. que va con niños Esto oh. son fiestas de todos. Pero igual me impresiona que cualquiera puede comprar pólvora Pero igualmente esto, se acaban las fallas y ya Chao. cero pólvora sí. Ah mira, tienes bengalas para ti Chispitas, no. <risa> chispitas, chispita, para, no para que no te sientas discriminada <risa> Tienes bengalitas esto cuesta 6 euros, o sea, esto me parece súper barato. Y esta mierda, ¿ves? esto esto. Eso es lo que hace la gente. Aunque todo el mundo sabe que estamos en falla y no pasa nada, la gente, como. ¡Oh, ¡Puta! Sí. ¿Y acá no hay quemados? Sí, pero yo no escucho tanto. Ajá. Porque tú sabes que allá todos los diciembre esa es la noticia. Claro. No me la tires a mí, ¿no? No, qué okay, va vale. Aparte, eso ni sé qué hace. Creo que es solo color. Fueguito. Sí, sí, sí. Es el volcán, ese es un volcán. Sí, ese es un volcán. Sí, es este man es un pirómano. ¿Qué te digo,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 El último día, el de la quema o crema en Valenciano, ya yo estaba muerta. Bueno mi gente, lo que me he dado cuenta a grandes rasgos es que aquí hay mucha gente que o odia las fallas o las ama. O sea, es una cosa o la otra, pero como que no hay puntos medios. Amarlas, ya creo que vieron a lo largo del video. ¿Por qué? Hay muchas razones, o sea, esto es, esto es rumba ventiada. Creo que a la gente que le gusta la fiesta pues le encantará, pero a mucha gente que está acá también entiendo por qué las odian y es bueno primero la pólvora El segundo que es tan tan masivo que la gente vive orinándose en las calles bueno y haciendo cosas de verdad bastante mal educadas ¿sí? entonces no respetan entonces claro si yo viviera acá y todos los años fuera lo mismo y tuviera que andar limpiando los orines de la gente del frente de mi casa creo que tampoco sería muy fácil El metro funciona las 24 horas toda esa semana. Yo compré este etiquete por 4 viajes que me costó 4 euros y aplica si te mueves por una misma línea. Ah. Y me encontré con una bloguera y guía turística que me aclaró muchas cosas y espero que lo haga para ti también. Bien, bien. Es que estaba quedándome un poco en la hace tiempo de fallas, hace o sea, tiempo de que empieza la primavera sí. y tú por la mañana tienes que llevar una cosa y a lo largo del día te vas poniendo como una sí, sí, cebolla sí. a las capas, ¿no? Porque si no es imposible. María, quien además de crear contenido en Valencia es guía turística, decidió llevarme a una de las fallas experimentales, que no tienen el mismo estilo de las caricaturescas tradicionales, y son hechas no por artistas necesariamente falleros. Son muy espectaculares las fallas tradicionales, obviamente, pero también está bien darle una vuelta, ¿no? Esta es un poco una reflexión sobre la suerte, ¿sí? la buena o la mala suerte. las que faltaban porque en pocas horas solo quedarían cenizas. Porras con chocolate. Eso sí, está sí. divertido. Van a empezar desde las 8, ¿cierto? Sí, a las 8 empiezan con las pequeñas. Luego ¿Grandes? ya poco a poco van viniendo los bomberos, van quemando una falla, luego van a la otra y luego, la, y luego ya las grandes. ¿Pues se acaba todo! Y sí, incluso en el último día no logré acostumbrarme a esto. eso es Eso, en Mientras hacíamos algo de tiempo, aprendí otras curiosidades de las fallas. ¿Por qué se llama fallas? Muchos es dicen que viene del latín, que sería como fuego, una palabra que parecida a fuego, como flama en latín. Pero no está claro el origen, los historiadores no se ponen de acuerdo. Está claro que es una fiesta que está muy relacionada con la llegada de la primavera. Entonces, igual que en San Juan hacemos hogueras eh, para despedir la primavera y dar la llamanía al, al verano, pues es un poco eh, lo mismo al final, la idea de que el fuego purifica ¿no? Y la versión esa que los carpinteros echaban en la ¿Sí? calle es cierta, probablemente, porque al final tenían que quemar el excedente, y bueno, pues lo típico, uno cogería algo, iría como que, que pondría la ropa de alguien del barrio o algo para que se pareciera, para burlarse de él, ¿no? Un poco como un carnaval. Sí. Y poco a poco ha evolucionado a lo que tenemos ahora, que es totalmente satírico. Y solo han parado por pandemia. Y por la guerra, ¿no? Ah, por la guerra, María se tenía que ir y yo ya empezaba mi travesía para estar en primera fila y ver la quema de la falla más grande que vi. Llegué como con hora y media de anticipación y después me di cuenta que estar en primera fila no fue la mejor idea. llama El correfoc, que es, traduciría como El correfuegos. Yo no fui porque estaba comiendo un poco antes de venir a instalarlos acá, pero aquí, mi nuevo amigo, ¿cómo te llamas? Hola. Sí, fue al y dije, ¿Cuáles son tus impresiones? Es súper lindo. La verdad es, que, la verdad es que... No se callan encima, pero... Sobreviví. Mientras se arreglaban todos los preparativos para el fuego, empezaron a tirar de todo por los balcones. Y cuando digo de todo, es de todo. Los fuegos artificiales son los que dan el pitazo inicial de esta gran quema. Luego vendrán los bomberos a rociar las fachadas por si acaso, claramente. No. Y finalmente, la hora de la verdad. prende el fuego de las fallas y si uno está en primera fila, eso es como, miren, no, todavía estoy roja, en serio. Y La gente empezó a echarse para atrás, empezó a empujar resto, yo dije, no, estampida, Mufasa en el Rey León, oh my God, chao, no, Mudo. Lo, lo único que yo hice fue agacharme como para no sentir el fuego en la cara y voltearme y De hecho, si uno se voltea ya estaba fresco, pero la gente estaba empujando mucho. La siguiente gran falla que vi morir fue la del ayuntamiento. Y ojo porque vas a ver grandes camiones de limpieza rodeando las quemas para dejar todo al día siguiente como si esta semana de locura nunca hubiera existido. Bueno, resulta que a partir de una hora del último día de fallas ya no pueden echar más pólvora, así que están como locos terminándose hasta el último petardo tote, como decimos nosotros, que les quede. Ya de regreso hacia el barrio donde me estaba quedando, que se llama Patraix, tuve la suerte de que apenas iban a quemar esta falla. Me pareció mejor la pequeña quema porque había muchísima menos gente, pero aprendí la lección y no me hice justo al frente en primera fila. quemaron varias en esta de la calle donde me estoy quedando. No queda nada, solo quedan las cenizas. Así que es hora también de terminar este video Si te gustó, te enseñé algo nuevo. Si eres valenciano y te sentiste orgulloso, suscríbete a este canal, dale like, comparte, porque así me ayudas a seguir creciendo mi canal.